Si vosotros vais a aprender algo como una película de ciencia ficción o cualquier cosa, pues tenéis que saber que, que tendréis que romper ciertas barreras al principio, que no, no, no se podrían saltar de forma clásica, pero nosotros, eh, partiendo de la base de que hicimos todo de forma autodidacta, contando con gente que nos estaba echando un cable, y que, y que teníamos que superar problemas, sobre todo económicos, por, para solucionar problemas, pues hay que ser creativo, hay que tener eso, no miedo a fallar, hay que pedir siempre ayuda, no, no tener miedo a pedir ayuda a la gente que más sabe, más sabe que tú y siempre ser, sobre todo, agradecido.